Hola amigos de YouTube, soy CJ, hace mucho tiempo que no nos vemos XD, bueno en este vídeo les mostraré lo siguiente. dónde van las puertas secretas. Esta puerta y las demás XD. Y también, la puerta de la cocina, así que comencemos. Ponemos el menú de trampas y ponemos parar el tiempo y el resultado es. Un viaje al inframundo va. اوو نمبر مي لاي خايبو اوو Ahora esta la explicaré yo, sucede que en la puerta de la otra habitación puedes ver con libertad todo esto. De... Bueno, sigamos con la muerte de Ryder. Chao amigos.